Está con nosotros el dirigente histórico de San Francisco de Macorís, Juan José Rosario, de la Fuerza del Pueblo. Bienvenido, profesor. Gracias, Joani. Un placer compartir contigo y todos los amables televidentes que ven este programa. Primero, felicitarte por el programa y en segundo lugar por la belleza natural y el vestuario que tiene hoy, Verde. Ay, de la fuerza del pueblo, por eso sin que duda. me está felicitando el sin, profesor. Sin duda, Ando sin vestida duda. de esperanza. Ando vestida de esperanza, pueblo. Ando <risa> No pierden tiempo estos es políticos <risa> para hacer <risa> campaña. Es, es así. Ando es así. vestida del verde esperanza. Del verde esperanza, señores. Y la esperanza está en el futuro. ¿Y cuál es el futuro entonces, profesor? El que viene, el 23, y el 24. ¿Cómo evalúa el año 2022 en esta organización política? Eh, de ascenso diríamos eh, de manos de su presidente Leonel Fernández ¿Cómo evalúa? Mira lo que ha hecho la fuerza del pueblo en esta etapa es un asunto sencillamente increíble nuestro partido a nivel nacional ha afiliado cerca del millón y medio de personas en el partido y en esta provincia de Duarte nos acercamos a 41 mil personas afiliadas ya es una proeza porque prácticamente nosotros nos fuimos un grupo de dirigentes del de PLD sin partido, sin normas, sin nada. Dedicamos el 2021 a, a las normas jurídicas de la organización y el 2022 ha sido una etapa de avance. Y hemos definido el 2023, que es el próximo año que viene ya, eh, como el año de la consolidación política. Sin duda que nosotros estamos ante la principal figura que tiene este país, Leonel Fernández, para conducir los destinos nacionales. Yo pensaba, mientras hablaban los funcionarios, la verdad es que el que lo escucha a ellos dice, estamos en el paraíso, y no se dan cuenta que este país piensa con el estómago. El hambre, es más, un millón de seres humanos pasaron de clase media a pobre en estos 28 meses que lleva este gobierno este gobierno este gobierno eh, ha cogido prestado 23 mil millones de dólares es mucho. pero ahora mismo acaban de aprobar un presupuesto y, a, y están aprobando 7 mil millones de dólares y 363 mil millones de pesos que cuando tú lo traduces a dólares son 7 mil millones de dólares que sumado a ese monto estamos hablando de 30 mil millones de dólares el Producto Interno Bruto le está consumiendo el gobierno en estas acciones. Pero en esta provincia, Duarte, no ha inaugurado una sola obra. Una sola obra. Ni la que dejó el gobierno pasado, ni la que ha iniciado este gobierno. ¿Qué entiende que ha ocurrido? ¿Qué entiende que ha ocurrido? Este gobierno no se planificó para llegar. Y ha sido una acción de improvisación. Lo decía el senador, que este presidente ha venido muchas veces... ...a esta provincia, y tú dices, ¿a qué ha venido? Solamente el Banco de Reserva, oye, el Banco de Reserva... ...que un, eh, una obrita en Senoví y aquí en, en la Avenida Libertad... ...es lo único que se ha inaugurado en esta provincia... ...en 28 meses de ejercicio gubernamental... ...pero el peor problema que tiene este país... ...es la crisis de la inflación, señores... ...un plátano en este momento cuesta 30 pesos... ...un plátano cuesta 30 pesos el cacao está 4 mil pesos el quintal de cacao los productores están en actitud de abandonar prácticamente ese rubro y debo decirte que el cacao es un cultivo que contribuye con el tema ambiental, porque donde quiera que la mata de cacao hay una mata de sombra y realmente protege el ambiente si los productores de cacao dejan de producir cacao entonces el ambiente se va a ver seriamente afectado, pero los productores de arroz están pegando el grito al cielo hay que decirle a la población que en el 2025, y eso está doblado de la esquina, se cierra el ciclo de DRs Capta que tiene que ver con el tema de las importaciones este gobierno autorizó 64 productos que entraran sin impuestos, en desmedro de la producción nacional, esos son los temas que hay que discutir, entonces aquí tenemos una situación, y ahora se detapan con un famoso fideicomiso público ¿Tú sabes lo que es eso? Y aquí estamos Monte, ha sido dirigente social de toda la vida Eso lo que atenta es Contra el patrimonio público de la sociedad dominicana ¿Qué entiende que ha faltado van... Profesor? ¿Qué entiende que ha faltado En el actual gobierno En relación a esos principales temas Principalmente económicos A los cuales usted hace referencia en este momento Lo que pasa es que este es un gobierno Del empresariado nacional Este es un gobierno del empresariado nacional Y decía un, un expresidente Que cuando eso se produce, entonces los pobres se fuñeron, se fuñeron. ¿Tú sabes lo que es Punta Catalina? Que Danilo Medina la cantaleteó hasta la saciedad con todo su equipo y que aporta 750 megavatios al sistema eléctrico y ahora se tapan, vienen en interés de privatizar a Punta Catalina, regalársela al sector privado. Esos temas aquí no se abordan porque ¿qué es lo que pasa, Joan? Y pueblo que nos ve aquí hay una campaña mediática, aquí se ha comprado los medios de comunicación aquí, ¿Cómo, ¿Cómo así? Que sí, ha los sí, de sí, bueno, con una publicidad enorme, el presupuesto para el año 2023 en, en publicidad es enorme, el, en la presidencia de la república para hacer publicidad para adormecer a la población pero la realidad es que lo que vive esta sociedad dominicana óyeme, es increíble cómo están los precios de todo, el cemento que había bajado algo subió 30 pesos Hoy, oh, ¿y quién tiene una fábrica de cemento? Es Juan José Rosario, no, Luis Abinader, tiene una fábrica de cemento. Entonces, por cada fundo de cemento, 30 pesos. Fíjate, fíjate tú lo que eso significa, para poner un ejemplo. El tema eléctrico. Este gobierno está atrapado en su propio discurso porque le vendieron a la población una cosa y han hecho otra. Ellos iban a bajar la tarifa eléctrica y ha bajado. No, ha subido. La gente está pegando al grito al cielo con ese tema. De manera que esa es la situación que tenemos. En este momento, y te voy a decir, por suerte, este país va a salir de este gobierno en el año 2024 y Leonel Fernández va a ser el próximo presidente de la República Dominicana. Bueno, muchísimas gracias al dirigente de la Fuerza del Pueblo, Juan José Rosario. Y en la parte final de nuestro programa vamos a recibir a dirigentes comunitarios una representación tanto del sector La Javiela como de la Villa Olímpica. Así que les exhortamos que vayan preparándose para cerrar este programa especial con ellos. Gracias al profesor, Juan, le digo profesor porque fue mi profesor, Juan José Rosario, dirigente de la Fuerza del Pueblo, por estar con nosotros en este programa especial. Gracias a ti, Joan, y un placer. Y es un ambiente excelente. Estamos en un medio ambiente con tu vestuario embelleciendo. Deber de, de esperanza. esperanza, les <risa> repito, deber Darío. de esperanza.